Gracias a Carolina por su comentario del día de hoy. Arismendi está en la calle, hay protestas en algunas calles de San Francisco de Macorís. Vamos a ver, Arismendi, buen día, cuéntanos. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Asimismo mismo es, luego de realizar un recorrido por las principales calles de San Francisco de Macorís, en esta ocasión... Me encuentro en la calle principal del Gran Vista al Valle, específicamente en la esquina caliente como tradicionalmente se le conoce. Pueden observar ustedes donde acá sí eh, hay escombros y basura en las calles. Tras el llamado que realizara en el día de ayer el colectivo de organizaciones populares, eh, con, quien llamó a protesta, eh, en algunos sectores de San Francisco de Macorís como calentamiento del proceso huelgario, el cual está programado para el día 14 y 15 del mes en curso. Hay que decir señores que en la avenida Libertad eh, en San Francisco de Macorís se pudo también observar quemas de neumático a tempranas horas de este martes, específicamente en la avenida Luperón, Esquina Libertad La principal avenida que comunica el Hospital San Vicente de Paul También pudimos observar eh, que estaban incendiando neumáticos En la Bienvenido Fuertes Duartes En la calle 4 específicamente Y pueden observar acá en esta calle eh, principal del gran vista al valle el gran cúmulo de basura que se puede observar allá al fondo frente a frente señores a la policlínica de esta populosa barriada y es preocupante en la gran cantidad de basura que eh, se pueden observar en este sector destacar que el colectivo de organizaciones populares ha enfatizado verdad en que las autoridades eh, competentes le han fallado al pueblo y por eso ratifican una vez más este llamado y recordar que hace apenas unas semanas las autoridades se comprometieron públicamente a realizar más de 11 obras en toda esta zona, sin embargo, a la fecha las mismas no han podido ser iniciadas. Y pueden observar, esto es lo que se vive precisamente en este sector de Vister Valle donde debemos destacar que a pesar de los escombros que están en la calle, el tránsito fluye eh, de manera normal. Una gran cantidad de vehículos ya a esta hora de la mañana en el Gran Vista del Valle. Y nosotros estaremos a la expectativa, ¿verdad?, pendiente a todo lo que pueda eh, ocurrir en esta ciudad del Haya tras este llamado a protesta por parte del colectivo de organizaciones populares. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. A Arismendi, la antigua, por sus reportajes Ahí ustedes vieron cómo están las calles de San Francisco Llena de basura